bienvenidas y bienvenidos a caja de herramientas en este primer programa vamos a hablar de el patriarcado si se fue de casa ni una menos si se puso ni una menos si se pintó los labios ni una menos ni una menos ni una menos ni una menos para el patriarcado los varones tienen que ser bien machos machitos como si eso fuera muy bueno tienen que ser fuertes con muchos músculos y estar siempre dispuestos a agarrarse a trompadas con otros varones por cualquier cosa. Tienen que traer la plata a la casa. Para el patriarcado, los varones tienen que ser valientes, no sentir dolor, no llorar. Mejor y en lo posible, se tienen que callar todas sus emociones. Tienen que tener un deseo sexual inagotable, decirlo groseramente y en lo posible, compartirlo a risotadas con los amigos. Tienen que gustar solo de mujeres y coleccionarlas, como si acumularan cosas. Para el patriarcado, los varones tienen que ser poderosos, imponer respeto y un poco de miedo. Tienen que tener un reloj muy caro, una billetera muy gorda, un auto muy grande y un pene todavía más grande. En el patriarcado a los varones se les impone odiar a la suegra, porque hay que odiarla y es así, y porque es la madre de esa mujer muy linda que eligieron y se queda todos los días en casa planchando camisas. Y, por supuesto, el patriarcado tiene ideas muy claras de cómo debemos ser las mujeres. Para el patriarcado las mujeres tenemos que ser lindas, flacas por supuesto, siempre jóvenes, las 24 horas, toda la vida. Tenemos que estar dispuestas, sonreír y aceptar que todos tengan derecho a opinar sobre nuestro cuerpo. Porque tenemos que ser sexys, pero no tanto. Y por eso cada día, cada mañana, rebanarnos la cabeza pensando qué nos vamos a poner para que no nos griten tanto. Porque en el patriarcado las mujeres tenemos altas probabilidades de ser víctimas de violaciones o femicidios y cuando la noticia salga en los diarios nos van a juzgar por lo corta que era la collera o lo apretado de nuestro pantalón. Para el patriarcado las mujeres somos más débiles, más incapaces, más inútiles y no estamos capacitadas para ciertas tareas y ciertos cargos. Por eso para el patriarcado las mujeres tenemos que ganar menos que los varones, incluso si hacemos sus mismos trabajos. Pero sí resulta que para el patriarcado las mujeres tenemos que cocinar, limpiar, cuidar a los niños, y eso en general de manera gratuita. Y por supuesto, para el patriarcado, las mujeres tenemos que ser madres. Porque para el patriarcado, ser madre es lo principal, lo central, lo definitorio para una mujer. Por todas estas cosas, y otras tantas para las que ya no tengo voz ni aire para describir acá, las mujeres tenemos que esforzarnos el doble para que escuchen lo que tenemos para decir ricas, ricos, pobres, señoras, rubias, verdes, chicos, chicas, todos vivimos en el patriarcado. El patriarcado es algo que no se puede oler, ver ni tocar, pero nos condiciona la vida un montón. ¿Qué es entonces el patriarcado? Es un conjunto de normas y procedimientos que regulan la sociedad y generan desigualdad entre varones y mujeres. El patriarcado se expresa en una palabra de la que seguramente escuchaste hablar. Machismo. El machismo es un discurso de discriminación y desigualdad que se basa en la creencia de que los varones son mejores que las mujeres. El machismo se expresa en comportamientos, actitudes y expresiones prepotentes contra las mujeres solo por ser mujeres. Esa prepotencia machista se extiende a gays, lesbianas, transexuales, transgéneros, travestis, niñas y niños. Ahora tenemos una caja de herramientas que nos ayuda a romper los mandatos del patriarcado. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, podemos mirar a nuestro alrededor, cuestionar la realidad, hacernos preguntas, pensarnos a nosotras mismas. Todo eso es feminismo. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Herramientas.